¿Qué nos explicas de este coche tan chulo? Que tengo una ganas de usarlo ya. ¿Y qué coche es? Explícame. Pues el Trazak TRX-6. ¿Sí? Y... ¿Qué te voy a contar? Esto es la caña de España. Es la caña de España. <risa> Explícame un poquito el motor, el tipo de rueda, de qué marca son... todo lo mismo. Todo, todo lo que lleva... Esto es un Trazak TRX-4 con un eje más. Y te viene ya con el sistema de luces... Y las llantas son 2.2 y los neumáticos son de 120. ¿Y está en el mercado ya? Sí. Ya lo tenemos ya que está, ya lo podemos comprar. Ya lo podemos pedir preorden. Preorden. pre, -orden. pre, -orden. pre -orden. Muy sí. bien. Es primicia. Esto es primicia total. Pues hoy vamos a ver cómo, cómo va por esta zona, ¿no? Vamos a darle caña ya o no. Eso, vamos a ver si vienen todos. <risa> ya tengo ya ganas de darle. Pues nada, vamos allá. Hasta ahora. Vamos. Hola, hola, buenos días, soy Cris, eh, estás en Tiempo de Crowler, eh, hoy hemos visto un compañero que ha cogido un, un TRX, ya lo habéis visto en, en el review, hace frío, estamos a 4 grados, no estamos acostumbrados, estamos aquí en la zona de, de Vallés, eh, en la zona de, de Orrios, hemos ido por el otro lado, es la parte, es la segunda parte. Es la segunda parte de la ruta de Orrios. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué vamos encontrando por el camino. Bueno, estamos por este camino de rocas eh, la verdad es que está costando un poquito el, el subir. Ahí ves a mis compañeros detrás. Y están intentando subir con los cochecitos, pero bueno, ya se ha despejado un poquito el día. Ha subido un poquito más la temperatura y bueno, eh, vamos a ir subiendo. Ya veis a mi espalda cómo se sube, las realeras como son son así un poco más complicadas pero bueno y el camino es interesante a un compañero se le ha roto se le ha roto el motor eh, hemos tenido que pararnos a cambiar pero bueno eh, ya te digo es una zona muy bonita si llevas coches muy anchos es un poco complicado pero bueno si llevas los cochecitos normales los axial los trask eh, los TRX, pues bueno, la cosa funciona, funciona bien. Y ahora pararemos en algún sitio a comer. Eh, nos comeremos un pequeño tentan Ahora mismo son las. A ver. Venimos. Son las 10 y 56 del domingo. Domingo 17. Y bueno, es una zona bonita ya. Ya lo veis. No sé si.. Ahora os doy la vuelta y lo veis, a ver. está muy bien, tenemos unas trilladeras ahí detrás, es muy chulo, bueno, pues vamos a seguir.